Póngase a comerciar, eso es bueno y no entrar en detalles, lo que hay que hacer es poner manos a la obra y realizar operaciones de compra, venta o intercambio de productos, con la intención de obtener un beneficio, el cual es llamado la ganancia, la misma puede ser mínimo, de 30% sobre el precio de costo de un producto, y esa ganancia es el beneficio que obtiene el comerciante, por haber comercializado u ofrecido por todos los medios habituales, un producto determinado. Todos los seres humanos necesitan comerciar, es su derecho y deber hacerlo, y no hay lugar a críticas u opiniones al respecto. Comerciar, es una actividad que puede ser la principal fuente de ingresos de una persona o la actividad complementaria, en cualquier caso, lo que interesa es que se obtenga el beneficio o ganancia, en la cantidad adecuada, que es el centro de este proceso económico. Porque si algo no genera ganancia, o beneficio digno, entonces no conviene hacerlo. ¿Cómo están los negocios? ¿En qué negocio estás ahora? ¿Qué vas a vender? ¿A qué precio lo vas a vender? ¿En dónde vas a publicitar tus productos o servicios? ¿Qué vas a comprar? ¿Quién tiene mejor precio? Punto piensa en eso. Otra cosa, cuídate mucho, fue un placer orientarte a comerciar. Gracias por todo y que sigas teniendo un gran día.